Así se ve de majestuoso el volcán Popocatépetl desde el avión que nos llevará a Chiapas para iniciar esta nueva serie de videos que he titulado, Buscando Misterios y nuestro primer destino será San Cristóbal de las Casas. Estamos yendo rumbo a Chiapas, vamos a ir a hacer una grabación y también a conocer varias curiosidades que espero nos encontremos, aquí iniciamos este video de esta toma, estamos pasando junto al Popocatépetl bueno, nos acaban de dar una bebida aquí en el avión yo pedí una cerveza Andrea también pidió una corona venimos leyendo algunos libros este es de los misterios de lo paranormal, muy interesante después les voy a dar un resumen de lo que he leído en este libro y Andrea está leyendo el día que llegaron los dioses Eric von Daniken ya saben libros muy interesantes de misterio. ¿Y alguna historia paranormal que hay aquí? Eh, pues son las las ruinas que han encontrado. Sí. ¿Es cierto eso del extraterrestre de Palenque? Que era ¿Sí un extraterrestre. Sabe. La verdad no me sé este. Es aquí en Chiapas donde se encuentran las ruinas de Palenque, en donde se descubrió una de las tumbas más importantes de la historia. ¿La tumba? el rey pacal el cual se le conoce como el cosmonauta de palenque por el extraño grabado que tiene su estela al cual consideran pudiera ser en realidad un extraterrestre que vivió entre los mayas si quieres conocer más sobre esta historia en la descripción te dejaré el video que hice sobre esta historia estamos llegando a san cristóbal de las casas aproximadamente una hora y algunos otros minutos para llegar hasta este lugar desde el aeropuerto y vamos a grabar aquí un, una parte de la serie que estamos creando y ojalá dé tiempo para poder conocer algunas cositas y curiosidades para compartirles así que vamos llegando a San Cristóbal de las Casas <música> Ahorita vamos a comer algo, ella pidió un pozole, eh, Dalí pidió un aguacatá o como se llama? Mamá? Bistec con aguacate. Bistec con aguacate. Vamos a comer unos taquitos de bistec con aguacate. Estamos yendo por toda la República Mexicana en busca de las leyendas de México. Y eh, vamos a investigar si son reales, si son falsas. Ya van a ver todo más adelante. Aquí ya tenemos el bistecate. No sé si ese nombre sea aquí propio de una comida de eh, Chiapas o... El nombre de una de un platillo que le han puesto en este restaurante, que está muy bonito. Se ve lleno de aguacate, cómo se llama bistecate, bistec. Eh, ahí tiene plátanos, ¿verdad? Carabacitas, limón, se ve muy, muy bueno, jitomatito. Ya me trajeron a mí mi bistecada, o mi qué ¿se llama? Sí. ¿Bistecate? <ríe> y aquí tenemos zanahoria. Pensé que eran plátanos, pero es zanahoria, papitas, y esto va a estar muy rico. Solamente estamos esperando el pozole. Gracias. Ahí tenemos ya ese pozole. Está grande. Entonces no pica. Vamos a probarlo. Rico? ¿Sí? ¿No, ¿No, pica? ¿No pica? No. Todo bien. Muy bien. Perfecto. Hazlo como la de los videos que vemos. Costo mm. <ríe> complementos? Nos estaban contando aquí en el restaurante que esta casa tiene aproximadamente 400 años y lo que estamos viendo en pantalla son las columnas de madera que aún sostienen el techo. Estas columnas están hechas de un árbol traído de la selva lacandona llamado Primavera. Estas columnas están hechas del corazón del árbol por la dureza de la madera. Así han soportado cerca de 400 años, según lo que nos contaba la dueña del lugar. Los cuadros de los santos que tenían en esta casa, que fue acondicionada como restaurante, me hacen recordar mucho a los que mi abuelita tenía. Y aunque no profeso la religión católica, siempre me han llamado la atención las pinturas sagas. Si alguien sabe el nombre de estos santos, escríbanlo en los comentarios. Desgraciadamente quebrado, pero nada más el vidrio Pero el trabajo de ¿Sanía? es muy bonito Entonces esta casa tiene 400 años y obviamente durante toda esa época ha estado habitando gente aquí Sí Y parte de estos santitos es de personas que sí, estuvieron, ¿verdad? Que estuvieron de generaciones, ¿eh? desgraciadamente pues no sabemos Sí no, no, entonces, no dejaron Entonces tiene varios cuadros de, de santos Sí. Muy bien. Antes de salir a explorar San Cristóbal de las Casas, decidimos hacernos una prueba rápida de COVID para seguridad de todos. Ah. Ahí está. Ahí ya salió. Y después se deja en ese, pues en ese medidor. Ay, <risa> sí me duele. Yo intento hacerlo lo no, no, no. más suave que puedo. pero... Bien. Aquí están nuestras muestras y después de 10 minutos conoceremos los resultados. La de arriba significaría que no tenemos. Sí, ni, ni, ni ahora ni antes. Ni ahora ni antes. La de en medio significaría que tenemos COVID. Sí, no, para en medio mira, te lo digo. Y la última tendría que decir si en algún momento lo tuvimos. Nuestra, Nuestra primera, primera leyenda, leyenda a investigar, a investigar la, la encontramos en, en la iglesia del Carmen en donde, donde sucedió un hecho bastante perturbador en el cual es conocido, con conocido como la misa de los, de los muertos Estamos en la iglesia del Carmen y nos encontramos con un símbolo que no conozco, que me causa bastante intriga Este que vemos en una de las puertas tenemos una cruz al centro, tres estrellas y una corona. Vamos a preguntar de qué trata, porque precisamente todos estos símbolos pues nos hablan de historias que seguramente son muy, muy interesantes. Seguimos buscando curiosidades aquí en San Cristóbal de las Casas. Nadie supo darnos información sobre esta historia, hasta que encontré a una niña que sabía muy bien la leyenda. Esta no en la misa que eran este, están de los muertos. Los muertos, ¿Dónde aprendiste la, la leyenda? Me lo contó mi papá. ¿Ah, sí? ¡Wow! Oh, bueno, interesante, ¿eh? No, gracias. <risa> la leyenda cuenta la historia de María Josefina, mujer devota de la Iglesia Católica, que hace muchos años era piadosa con los necesitados y dedicaba gran parte de su tiempo a las actividades de la Iglesia. María Josefina siempre empezaba su día yendo a la misa de las 5 de la mañana. Formaba parte de su rutina diaria. Hiciera si frío o calor. Llegaba de primera y se sentaba en el banco más cercano al altar para que nadie la distrajera. Por lo que un día, María Josefina despertó sobresaltada al escuchar las campanadas de la iglesia. Preocupada por haberse quedado dormida, se apresuró y salió de la casa sin despertar a sus criados recorrió el oscuro camino hasta el templo agarrando con fuerza su rosario y la biblia una vez en la iglesia se sentó en el primer banco como de costumbre y comenzó a orar sin embargo un inexplicable e interminable silencio le hizo levantar la mirada se sorprendió al ver que no estaba en el primer banco sino en el último y descubrió con horror que todos los fieles y el sacerdote tenían la cabeza cortada. María Josefina dejó escapar un grito ahogado cuando, de pronto, una mano se apoyó en su hombro. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Lentamente se giró y vio ante sus ojos un fraile, también sin cabeza. Este le dijo, Hija mía, esta no es una misa para los vivos, es para los muertos. Dicen que quien se atreva a entrar a este sitio a las 12 de la noche, corre gran peligro porque podrá encontrarse con la misa para los muertos. Esto me causó gran curiosidad, por lo que decidí hacer una investigación sobre el caso. Pero si quieren saber qué me ocurrió, deben escucharlo en mi podcast original de Spotify, Misterios Ocultos. Ahí podrán conocer lo que grabé en ese lugar por la noche. En la descripción de este video les dejaré el enlace de la serie, donde ya está disponible mi investigación sobre la Llorona y el Santuario de los chaneques. Estás a punto de entrar al escalofriante mundo de lo sobrenatural. Donde recorreremos lugares aterradores de México en busca de lo desconocido. Acompaña a Oxlack en cada recorrido paranormal. En esto que es... Misterios Nocturnos. Misterios Nocturnos. Es momento de revisar una de las evidencias paranormales enviadas por los fans. Tenemos un video que fue enviado desde La Paz, Baja California. El mensaje decía lo siguiente. Te mando este video que captó un amigo en su casa. Tuvo inquietos sueños la noche anterior y sentía una presencia. Comenzó a grabar y las cosas se comenzaron a mover solas. En este se ve como orbs de luz pasan poco antes del movimiento del galvan. Vamos a ver el siguiente video que parece ser un fenómeno poltergeist. Vas a decir que estoy pirata pero llevo un rato escuchando ruidillo Y pensé que era el pollo El que estaba así No A no, la bestia A la neta Fuck A la madre No mames. Se siente bien feo amor la neta eh no mames. El, el video es bastante interesante, lamentablemente la calidad del mismo es muy baja por lo que no podemos ver si el galón esté moviéndose por algún tipo de hilo que de pronto lo esté jalando o alguna otra estrategia como para poder hacer un video falso, sin embargo voy a esperar a que si a esta persona le siguen sucediendo fenómenos paranormales, pueda captar más evidencias que nos indique que, efectivamente, en su casa hay algún fenómeno sobrenatural. Por el momento, solamente les presento esta evidencia como parte de todo ese material que ustedes me mandan. Así que síganme mandando sus evidencias paranormales para que salgan en los siguientes videos. Nos encontramos en el centro de San Cristóbal de las Casas, Vamos a cenar algo, pero primero vamos a dar una vuelta. Acompáñenme a ver esta fachada donde dicen que hay una sirena con cola de serpiente. Vamos a verla. Este es el Hotel Santa Clara. En la tarde que fuimos a comer, con una señora nos dijo que en este sitio había una leyenda de unas figuras de sirenas con cola de serpiente es muy extraño, al principio cuando me lo contó no me las imaginaba de esta forma véanlas, aquí las encontramos aquí vemos el detalle de esa cola en realidad pudiera ser solamente una sirena pero la cola como es eh, tan delgada y tiene esta característica como de escamas de de serpiente pues mencionan eso vamos a tratar de investigar cuál es la leyenda de esta casa dice el año 1531 casi 500 años cerca de la conquista de méxico es la fecha que tiene esta sirena vamos a ver cuál es la leyenda de este sitio Aquí tenemos otro ángulo de este Hotel Santa Clara, es una casa bastante grande, abarca una cuadra y tenemos esta fachada que también me pareció muy interesante. Lástima que hay poca luz y no podemos distinguir bien las figuras, pero ahí tenemos que parece ser un dragón de dos cabezas en un extremo y en este otro, otro dragón. Habría que investigar cuál es el simbolismo de esta fachada. Aquí tenemos un escudo también con un yelmo. Pero no alcanzamos a notar... ...lo que pudiera decir o a qué familia pertenecía este sitio. Ahí tenemos la representación de... Es como una criatura rara, mira la boca. Aquí tenemos este otro parecen leones cierto? Sí. aquí podemos distinguir mucho mejor ese rostro y la melena también vemos la cola que está sobre la pared Sí, son leones precisamente pero tienen una forma muy extraña, dos leones sobre columnas y tenemos los dragones también de dos cabezas muy interesante esta fachada Vamos a caminar alrededor de, de lo que era toda esta construcción, a ver si alguien nos puede platicar cuál es la historia de este edificio y de la figura de la sirena que vimos, que bien pudiera ser un críptido, un críptido de hace cerca de 500 años de antigüedad. Oiga, disculpe, usted no sabe la historia sobre de la sirena que se encuentra aquí en el esquina? De la sirena no, ¿no? Hay un cronista. Ah, ya. O las personas que les dan el tour de Dame. los trenecitos. Sí. Ella les va explicando todo. Ah. Pero... va a encontrar en una iglesia que se llama San Francisco. ¿En ¿La iglesia de San Francisco? Sí, sí, ahí está. ¿Ahorita todavía estará? De... Sí, están todavía. Ah, bueno, bueno. Sí. Gracias. Ándale, buenas, noches. buenas noches. Estamos llegando ya a la esquina y arriba sí podemos notar ahí una figura muy muy extraña que está en la esquina y que si sí, precisamente parece pertenecer a una época bastante bastante antigua vamos a hacerle un acercamiento son son formas como pétalos como flores pero la figura del centro no no reconozco que sea y abajo tenemos esta figura es un hombre también tiene una forma muy muy extraña parece tener un gorro un tipo de casco cabello largo, quizás sea una mujer esto se encuentra en la contra esquina de la figura donde vimos a la sirena vamos a acercarnos tiene cabello largo o no sé si sea parte del paliacate que tenga en la cabeza parece hombre con cabello largo desconozco que sea pero aquí también notamos que, que su vestimenta tiene un cinturón en medio que sostiene esto que sería como un hábito. ¿Crees que sea una monja? ¿O qué será? Está raro, creo. Parece como si fuera una persona de otro país, ¿cierto? Sí, sí. Podemos distinguir que es una figura bastante, bastante antigua. Y acá arriba... Aquí arriba tenemos esa cornisa, esa saliente, eh, con figuras de flores, de pétalos, muy, muy muy interesante y seguramente muy antiguo. Aquella noche no tuve respuesta sobre el misterio de la sirena, pero si quieren saber cuál es la verdad, no se pierdan el siguiente capítulo de esta nueva serie que he titulado Oxlack en busca de misterios. Si les gustó el video denle like, compártalo y suscríbanse al canal para que les llegue la notificación de cuando suba la segunda parte. Mientras tanto, los invito a que vean mis videos anteriores.